Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de My Sneakers Customs. Antes de comenzar quiero pedirles que por favor se suscriban a nuestro canal y además Pongan la campanita para que puedan recibir una notificación cuando subamos un nuevo video. Hoy les tenemos dos sorpresas. La primera es que vamos a customizar levemente este par que tenemos acá, increíble, hermosísimo. Y la segunda es que tenemos acá a nuestro amigo Nico Basualdo del canal Tillas on My Fit que nos va a acompañar hoy día y va a aprender junto a nosotros customizar este par y sacarle todo el blanco que tiene acá, que lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, como dijo Juan Pablo, el día de hoy vamos a customizar estas zapatillas. Con este cuchillito le vamos a cortar toda la parte blanca para revelar la zapatilla que tienen adentro, ya que el diseñador hizo un trabajo muy bueno en el cual ahora Juan Pablo nos va a explicar más o menos de qué se trata todo lo que conlleva esta zapatilla el custom que vamos a hacer para estas zapatillas en realidad es como un custom pequeño porque en realidad vamos solamente a sacar algo de la zapatilla y no meterle algo nuevo necesariamente. Las zapatillas que tenemos aquí adelante son las Smart Yard de Nike por Tom Sachs, un artista neoyorquino que lo que hizo fue hacer un trabajo súper pulcro con estas zapatillas y en general él lo que hace en el, en el mundo de su escultura es hacer un trabajo súper limpio muy enfocado a lo que es el do it yourself o hazlo tú mismo. Nike le dio a Sachs la posibilidad de participar en muchas muchos modelos y en muchos proyectos para su marca se considera un fanático del espacio y por lo mismo también uno de sus trabajos que hizo fue crear un modelo a escala del Apolo 11 fue la época que más le gustó y que lo marcó a él y por lo tanto estaba como bien metido en este mundo de, de la NASA y el espacio y eso es lo que se nota plasmado Totalmente en este parque, que fue la tercera edición de este parque que hizo, se nota totalmente que es algo muy espacial. Yo no sé si me las pondría, pero me encanta, lo encuentro muy bonito y vamos a hacer algo mucho mejor hoy día para poder usarlas todo el día. Una de las cosas que más le gusta a este artista es poder plasmar totalmente el tema que él tiene en el material o en el proyecto que él va a hacer. Por ejemplo, una vez hizo en un McDonald's, utilizó elementos de la cocina que habían para pegarlo en el lugar y creo que es un poco lo que nos gusta hacer a nosotros también, que es agarrar un tema y poder plasmarlo una historia en una zapatilla. Bueno, como ustedes sabrán, acá mi amigo My Sneakers, Juan Pablo, él recibe estos pares de gente, ustedes le pueden encargar que haga unos custom y este custom precisamente es del artista nacional Dref cantante de trap chileno, el cual le encargó acá a Juan Pablo que le quitara toda esta malla blanca para que quede la zapatilla perfecta Ustedes se preguntarán ¿Por qué quiere sacarle la parte de acá Que es lo que conserva la esencia del par? Y lo que pasa es que debajo hay un par hermoso Que lo puede usar durante todo el día En realidad yo creo que así se pueden usar Pero más como para un evento para cantar un día en, en algo específico Pero yo creo que lo que vamos a develar Un rato más va a ser mucho mejor Algo como súper curioso que me pasa Cuando veo estas zapatillas es que si tú la ves Obviamente este material es como para usarla Completamente en el invierno Por lo menos acá en Chile en el verano sería muy caluroso usarla pero sin embargo, si tú le cortas la parte de abajo como que tampoco la podrías usar en invierno porque el par que esconde es completamente transpirable y muy veraniego, por así decirlo. Claro, uno de los principales problemas que tuvieron con algunos de estos pares fue que el material, que es como un material que, que usan realmente en la NASA era poco transpirable, entonces en la versión 2.0 este material lo tenía puesto como malla y después en, el, en, en esa edición 2.0 lo reemplazaron y pudieron usarlo mucho más y por eso es uno de los modelos más caros. Este es el número 3. Pero con la excepción de la suela que es lo único que cambia al fin y al claro, cabo. Claro, lo que cambia es el, el color de la suela que en este caso es el este, el otro es blanco. Dale JP, y ahora para el primer paso de este custom, ¿qué vamos a hacer? lo primero que vamos a hacer es limpiarla que está media cochina, pues en realidad yo creo que la ocupó para algunos eventos, que en realidad es una zapatilla que, que es tan cara y es tan como de colección que yo creo que no la usáis en el día a día obviamente por lo tanto no está tan sucia, pero igual es bueno limpiarla y poder usar los productos reschubinader y para ello tenemos las dos escobillas que son las más usadas, que esta es para la suela y la medium para poder pasar en el resto de la zapatilla y también poder sacar el polvo que hay acá en algunas partes de la cinta estas que están acá lo primero que vamos a hacer es aplicar dos chorros del producto Retroinader en el agua que tiene medio pocillo lleno, así que lo vamos a poner acá. Esta vez se lo vamos a pasar primero a Nico para que lo pruebe. ¿Cuál elegimos? Esta, ya. vamos a elegir esta para poder mostrarles el, el, el antes y el, y el después. después. Sí. Ahí la voy echando. Ahí vemos. en las sí, sí es tan mágico. Este, por la suela, así que tiene que aplicarle. Échale más para que se vea más espuma. Ahora, ya que Nico limpió la suela, voy a pasar a limpiar la parte de arriba del upper. Ya, lo primero que vamos a hacer es cortar con la tijera. Hay que hacer un corte para poder llegar hasta la parte de abajo y poder empezar a recortar todo lo blanco. Vamos a sacar primero la tela blanca y después vamos a sacar toda esta goma que está sobre el par. dejando por supuesto, las, las correas, cita, las correas ¿sí? para que se vean. No la, no la pasemos a cortar, hay que hacerlo con mucho cuidado así que le entrego el mando a Nigo ahí vamos a, ver, a pegar el a primer si tijerazo. Una, por acá yo creo ¿no? Sí, para llegar como al talón sí, mira, de una una cosa importante que a mí me gusta cortar bien el material porque a veces uno guarda esto y después te puede servir para otro par es súper importante poder reciclar reutilizar. y reutilizar el, el material en otros pares que me pueden servir por ejemplo los ganchitos esta tela con esto puedo hacer otra cosa, no sé así que Así que vamos, vamos a dar altura, de hecho. ¡No! Ah, ah, ah. Ahí. Uh. Tijeretazo. Ya no hay, vuelta, ya no hay vuelta, atrás. vuelta atrás. Sí, exacto. No hay vuelta atrás. Se empieza a ver la sabría que está de abajo. Uy, se ve la raja. De... Se empieza a ver el switch rojo. Sigue. Sí, eh. la cuchilla nomás. Eh, yo si pueden ver en mi canal Tía me Fit, corté una zapatilla, una off-white, también le retiré ah, la malla la y yo creo que lo más fácil sería partir quitándole estas costuras. Ah, Así tampoco sí, tocamos sí, el material sí, de la zapatilla sí. abajo. El interior de la zapatilla se ve como un cuero café como premium, se ve como rico el cuero. Se ve que realmente cuero, cuero y no cuero sintético como estamos acostumbrados a ver en nosotros en, en los pares que compramos. Atrás me corté el dedo, y como me corté tanto, eh, mi corola me estaba lavando el, el dedo en, la, en el agua y me desmayé. ¿De verdad? Me desmayé. El Nico acá lo que hizo fue sacar todas las costuras de la zapatilla acá alrededor, de la goma, que une la goma con la lona blanca. Así que ahora vamos a cortar. Alrededor de toda esta wincha para no eliminar las costuras que tienen acá, que por algo están esas costuras en diagonal, o sea, en zigzag. Me siento que vas, vas todo. Ya con el Juan Pablo cortamos toda la malla como pueden ver y ahora vamos a revelar la zapatilla que hay en el interior de esta zapatilla. Chirán. Cambia totalmente. ¿eh? Cambia totalmente. Todavía falta los detalles que los vamos a hacer ahora para que puedan ver cómo quedan. Todavía falta la, repasar la orilla, sacar la goma. Pero ya se ve o menos sí, el parque ahí debajo. Un adelanto, así que, De lo que sigue. Vamos a lo que vinimos. Ya le sacamos todo el par, todos los detalles. Así que ahora vamos a proceder a sacarle la goma celeste que tiene acá al borde. Porque en realidad queda como medio como. Como que tapa el diseño. como que tapa como el, diseño, o sea, que el diseño, claro. Tapa el, el, el café bonito que tiene el cuero. Sí. Así que vamos a comenzar a sacarlo. Ahora ya estamos en la fase final, ya sacamos toda la, la, la goma de acá, toda la orilla que teníamos problemas, que era esa goma celeste. Ahora nos faltan solamente algunos detalles, como por ejemplo en la parte delantera tenemos que pintar negro para que quede mucho mejor ya que se ven algunos detalles y en las orillas también se ven algunos cortes y algunos un poco que se metió un poco el papel que estaba abajo la tela se mete un poco por la orilla así que todo eso lo vamos a pintar para que no se vea ni un detalle para que se vean totalmente impecables también vamos a pegar la parte de acá atrás de alguna manera Este par quedó genial, quedó la raja, quedó muy bueno. Así que ahora vamos a aplicar un toque final que es el Waterproof de Rejuvenator. Y para eso vamos a ponernos mascarilla, por favor, amigo Nico. Seguridad ante todo. cómodo? Sí. sí. agradecemos la ayuda al amigo Nico por habernos ayudado aquí acompañado a terminar este par y les quería pedir que se suscriban que le hagan clic a la campanita para recibir las notificaciones de los videos nuevos que vamos a estar haciendo y nada pues gracias al juan pablo por invitarme esta fue una experiencia bastante entretenida siempre es divertido customizar un par sobre todo con un custom tan extraño y diferente como el que hicimos hoy día. Y recuerden también suscribirse a mi canal, Pillas on My Feed. Juan Pablo lo va a dejar acá en la descripción del video y obviamente también al canal de Juan Pablo. No se me vayan todavía, que falta mencionar que los productos Rechubinator los pueden comprar con un 10% de descuento utilizando el código MySneakers que aparecerá acá abajo para que ustedes puedan tener el descuento que necesitan y traer estos productos que son fantásticos. Y también eh, les queremos contar con Juan Pablo que él va a estar sorteando entre las gente que comente en este vídeo este pack de rejuvenated así que si quieres ganártelo de suscribirte a su canal y comentar este vídeo además recuerden que pueden comprar productos en mysneakers.cl como este que tenemos acá que es el cuchillo que utilizamos para hacer este custom para que puedan hacer sus propios trabajos y eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchas gracias que estén muy bien chau, chau.